en el sentido de tres personas que habían implementado un esquema de vulneración a un sistema a una entidad bancaria en este caso tres personas uno de ellos abogado la otra persona eh, profesional en área de comercio a un funcionario de la entidad bancaria quien tiene un nivel de eh, a su cargo un nivel de acceso informático estas tres personas han estructurado un uh, artificio en este caso de una simulación de extravío de eh, tarjeta a nombre de la persona o el titular de la cuenta y finalmente han vulnerado con, una, con un retiro significativo con la participación de una tercera persona que se ha personado en una agencia y sucursal y que ha permitido más o menos evaluar de que más de 700 mil bolivianos han retirado por concepto de esta vulneración. Eso ha meritado de que sean aprendidas estas tres personas. Se amplía el horizonte de investigación a qué personas más han tenido que ver con este aspecto de vulneración económica a una entidad de intermediación financiera.